I Agua la, agua pura y oscuridad. El hielo derritiéndose da miedo, ya no hay vuelta atrás. El agua corre, el agua sana y la vida te da. Agua salpica y purifica y del cielo cae. El agua une a todos, no da vida y dios.